Esusica pebo net natra, e se mati neguale. No vira lambrica tablevis chirco, honorum te esusi. Alarga nimli nil cru. Asir ya os osli, napu osalge? al hue aneli medio, napu ruime nile, napu aneli honorum. Rega anime nile. Mueva rura. Ralambrica tablevis chigi, ramueta chalila. Chari raram Tiago, Chena, wag meskamo Alwe Isaías si, avien osale chone bichigia, alwe raramri anile. Onorug mebonne adar gare kire natri, napurigata abre namamra. niraga mo namamra, alwe we se matri natli, Napurigata abre yera moyera me nimra. Rige napuriga ne katable buinamra resitri Aranile la onorugme terligme. Siká, Ligetele, suci, tacho, Nahuachi. Ligetele, Nahuamia, Wese Marga, Nochamia, Gena, wichimoba. Hué caralambri, Hurrio, Bichigle, Suci, rachalila. Hué caruwe, e La Bichigle. Peigle, Gata, Napugiti, Hué Chigomajamo, Alwe bariseo. Natale, Bariseu, Mabundlea, Mayele, Ale Utare Obachi Sinagoga Anilichimo Chigichi. Alwe wwerakanhkile napuriga la ni rage temer Alamri, Alwe Avoypi. Table cherale reko onorume taniray. Liko awagmer echale esusi. Naputige bilerion eche ujerame tabre nechicho uyeramehum. oyerame uyeramehu napunechi hurale pare ugachka. Napu gabi reoni aviene te arwe napne re pare bagachka ne Pena penapur gara osri hun ne ka jena Irmia na wakru table chonarle he yenmara ne ra cha table wasaka Alweda da ichli ne table arwe hun napgusti oram hu arwe ramli ne ka ramri bo na vuelve al table y tablero vuelve a menecí nura honorú me gasté carmbricho al vuelo me caro yémbra tablero vistiglo al neca pecha bone nataca ra hicha con al vuelo nora jurale poa Algué raíxelka napuneru yeliru onorugumte napurigarraichambrane. Algué raíxelka juu napurigarra ramli la navi espreelmra pare bugachi. Algué napuneru gui peachigorga juu napuriganu lele onorugumenechi Ichamrane rarambli yuga. Ligabilera ramli, table chigsa, ney Chalira, pe table Onorugmini kere onorugumeni